Ya esté en falles a la Universidad Politécnica de Valencia. Este lunes arrancaba la semana con una visita muy especial, la de las falleras mayores de Valencia, Laura Mengo y Paula Nieto y sus cortes de honor al campus. Me parece genial y estoy muy agradecida a todas las personas que nos han invitado, a Laura y a mí, a los ascortes, y me encanta estar aquí, la verdad. La verdad es que sí, nos ha sorprendido a todos, bueno, ya lo sabíamos, pero la verdad es que poder acompañaros en, en este acto tan especial es muy importante. Además, antes les he dado la enhorabuena porque al final también dan más visibilidad a las fallas al estar dentro de un campus universitario, así que muy agradecidas de estar aquí. ...las máximas representantes de las fallas de Valencia... ...celebraron junto a los representantes de la falla del Politécnic... ...el 25 aniversario de la comisión... ...una efeméride que ha llenado el campus de Vera de color... ...música valenciana y una sonora mascleta ...que ponía la guinda a la jornada fallera. Somos la única universidad que tiene efectivamente una falla... ...y ya hace 25 años y lo vivimos con una enorme alegría... ...además es que es una demostración más del compromiso clarísimo que tiene la universidad, con la cultura, la historia valenciana, con nuestras tradiciones, que contribuimos a recordar, a recuperar y a reforzar.